¡Bienvenidos, mentes brillantes! Am montag mache ich eine Party. En el video de hoy aprenderemos nueva materia de vocabulario básico del alemán. Aprenderemos los días de la semana y su aplicación. ¡Los kids. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido. Mi nombre es Daria. Acá nos enfocamos en el estudio del idioma alemán paso a paso y aprovechar este proceso de aprendizaje al máximo. Con eso dicho, vamos con la materia de hoy. Antes de meternos de pleno, de lleno en el nuevo vocabulario, vamos a introducir un nuevo grupo de palabras. El grupo de palabras de las preposiciones. ¿Y qué son las preposiciones y por qué las necesito? Las preposiciones son palabras que son dentro de una frase Invariables significa que no cambian su forma y indican algún tipo de relación con uno o dos palabras. Por ejemplo, pueden indicar un lugar, arriba, abajo, al lado, etc. Pueden indicar información de tiempo, antes, después, eso para entender a grosso modo qué son las preposiciones. En este video necesitamos una preposición específica y es la preposición que se combina con el día de la semana para decir, por ejemplo, el lunes hago tal cosa. En alemán sería am, montag, mache ich, bla, bla, bla. La preposición que necesito aquí es am. Primer día de la semana, lunes. En alemán, montag. Ya conocen la rutina, vamos a introducir una nueva palabra y luego de inmediato vamos a ver su aplicación en una frase de ejemplo para el día lunes, Montag, zum Beispiel, por ejemplo Am Montag beginnt die Woche Am Montag beginnt die Woche El lunes comienza la semana Am Montag beginnt die Woche Segundo día de la semana, martes, en alemán Dienstag, Dienstag Zum Beispiel Am Dienstag hat Felix Fußball. Am Dienstag hat Felix Fußball. El martes Felix tiene fútbol. Am Dienstag hat Felix Fußball. Der día de la semana, miércoles. En alemán Mittwoch. Mittwoch. Zum Beispiel er geht am Mittwoch ins Kino. Er geht am Mittwoch ins Kino. Er va miércoles al cine. Er geht am Mittwoch ins Kino. Cuarto día de la semana. Jueves. En alemán Donnerstag. Donnerstag. Zum Beispiel, wir spielen am Donnerstag Tennis. Wir spielen am Donnerstag Tennis. Nosotros jugamos tenis el jueves. Wir spielen am Donnerstag Tennis. Quinto día de la semana. Viernes. Freitag. Freitag, zum Beispiel Am Freitag habe ich frei Am Freitag habe ich frei El viernes tengo libre Am Freitag habe ich frei Vamos con el fin de semana Sábado, Samstag Samstag, zum Beispiel Am Samstag haben wir eine Party Am Samstag haben wir eine Party El sábado tenemos una fiesta Am Samstag haben wir eine Party Y el día domingo Sonntag, Sonntag, zum Beispiel. Am Sonntag macht Alexandra Sport. Am Sonntag macht Alexandra Sport. El domingo Alexandra hace deporte. Am Sonntag macht Alexandra Sport. Ahora, quiero que se fijen cuál es un patrón recurrente si miramos todos los días de la semana, si se dan cuenta que una palabra se repite. ¿No es cierto que la palabra Tag, que está en la segunda parte de las palabras, se repite en la mayoría de los días de la semana? Y Tag, ¿de dónde lo conocemos? Si pensamos en el video de los saludos en alemán, Tag significa día, der Tag. Y lo utilizamos para indicar buen día, guten Tag, en alemán. Y aquí nos hace parte de los días de la semana, y nos sirve un poquito para reconocer, para acordarnos cómo se forman los días de la semana. Otro comentario aparte: si miramos los ejemplos, pueden ver que la ubicación de la preposición con el día de la semana, am Samstag, am Sonntag, va variando su posición en la frase. No se preocupen por eso, ahora simplemente aquí el foco es familiarizarse con el nuevo vocabulario y practicar de inmediato la combinación de la palabra nueva que es el día de la semana con la preposición específica que es am. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Esto es lo más importante para llevarse a su práctica y su conocimiento del alemán. Espero que te ha sido de mucha utilidad este video flash de aprender los días de la semana y de inmediato también ver de qué forma se pueden aplicar en una frase. Si te gustó el video, dale un like y me alegro vernos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.